Hola, en este tutorial vamos a crear un blog en Tumblr, que será la herramienta principal en el máster. En primer lugar vamos a tumblr.com y le damos clic a registrarse. Rellenamos correo electrónico, ha de ser una cuenta válida, la contraseña que deseemos y un nombre de usuario. Después nos pregunta la edad y hay que marcar que aceptamos las condiciones de servicio. En el siguiente paso, nos pide que introduzcamos unas letras CAPTCHA para que el sistema compruebe que no somos un robot. Después, nos pregunta algunos blogs ya existentes y nos ofrece la posibilidad de seguirlos. Pulsamos Siguiente y nos encontramos con la posibilidad de buscar contactos de alguna de las redes más populares Podemos optar por no elegir ninguna. Pulsamos siguiente. A continuación le damos el título al blog y ya lo tenemos casi listo. Nosotros le vamos a llamar Tutorial Tumblr. Este nombre se puede modificar después. En la siguiente pantalla nos indican que en la parte superior están los iconos para crear nuestros posts y a continuación los posts de los blogs que seguimos con la posibilidad de rebloguearlos, de marcar que nos gusta, más adelante veremos estas opciones. Tumblr nos envía un correo electrónico para que verifiquemos nuestra cuenta. Hay que hacer clic sobre verificar dirección de correo electrónico. Si no vemos ningún correo de Tumblr, es posible que esté en nuestra bandeja de correo no deseado. Vamos a empezar a personalizar nuestro blog. Le damos a escoger un avatar. Seleccionamos en nuestro ordenador la imagen que deseemos y le damos a Cargar. Ahora vamos a crear nuestro primer post, en este caso vamos a crear un texto. Le damos sobre este icono, escribimos un título y el texto que queramos publicar. Tenemos la opción de guardarlo como borrador, de configurar fecha de publicación, en este caso vamos a darle a publicar ahora. Y ya tenemos nuestro primer post. A continuación veremos cómo ha quedado y qué posibilidades tenemos de edición. Podemos ir a Preferencias y después a Personaliza tu blog. O marcamos nuestro blog y después le damos Personalizar tema. Desde esta pantalla podemos cambiar el título a nuestro blog, añadir una descripción. Si le damos al botón Temas podremos ver diferentes opciones de diseño, algunas son gratuitas y otras de pago. Para ver todas las opciones del tema escogido hay que deslizar el scroll vertical hacia abajo. Es importante que el tema seleccionado tenga la opción de Discus para que podáis configurar vuestro blog con comentario. Después le damos a guardar y cerrar y vemos cómo ha quedado. Ahora que ya tenemos nuestro blog vamos a ver cómo podemos interactuar y conectarlo con otras redes sociales. Volvemos al escritorio desde aquí. Marcamos nuestro blog y le damos a Configuración. Desde aquí podemos configurar cómo queremos que interactúen con nuestro blog. Si queremos preguntas, colaboraciones... También podemos conectarlo con nuestra cuenta de Facebook y de Twitter. Establecer el idioma, la zona horaria... Cuando hagas cambios, recuerda darle a Guardar. Ahora vamos a ver cómo podemos interactuar con otros blogs. Por ejemplo, vamos al blog del máster, mastermigraciones.tumber.com, abrimos uno de los posts dándole a comments o a leer más y vemos que en la parte superior derecha podemos darle al me gusta, a rebloguear y a seguir. Si le damos a seguir, cuando vayamos a nuestro escritorio de Tumber, veremos los posts del blog del Máster Migraciones y Ciudadanía. Si le damos a rebloguear, lo incluiremos en nuestro blog. Es una manera muy sencilla de compartir contenido y de enriquecer nuestro blog. En cada uno de los posts hay varias maneras de compartirlo. Si le damos a la estrellita, lo podemos compartir en nuestro Twitter, Facebook, Google+, Pinterest o copiar el enlace. También podemos hacer comentarios. Le damos al bocadillo y nos da la posibilidad de escribir un comentario identificándonos a través de Twitter, Facebook, Google+, o Disqus. Esperamos que os haya gustado. Por favor comentadnos dudas y sugerencias para futuros tutoriales del máster. Gracias.